Bueno, muy buenos días, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de conversaciones que estamos organizando desde el Consejo General de Educación y que denominamos Contenidos en Red. La intención de este ciclo es abrir un espacio de conversaciones y convocar a diferentes referentes de la cultura, de la ciencia, de la sociedad y de la educación para aprovechar este contexto eh, que habilita espacios y tiempos, eh, empezando a repensar la educación en general, la escuela en particular, desde las miradas que pueden aportar aquellos actores que, y, y actoras que no están necesariamente presentes en el día a día de nuestras instituciones. Eh, no, nos damos el lujo de comenzar este ciclo con una conversación entre, entre dos mujeres muy queridas y destacadas en, en la cultura y en en, la, en, la, en las letras de nuestra provincia y la región, eh, como son Claudia Tamaño y, y Selva Almada, nuestra querida Selva Almada. Este, Claudia Tamaño es profesora de castellano, literatura y latín, egresada del profesorado de la Escuela Normal número uno, Alicia Moró de Justo, de la Ciudad de Buenos Aires. Ha ejercido la carrera docente desempeñándose como profesora en secundario y superior, como también en diferentes cargos directivos, ha intervenido como profesora disertante y coordinadora en cursos de formación docente, como en la Red Federal de Formación Docente, en el programa Todos Pueden Aprender, fue tutora en la especialización docente de nivel superior en alfabetización inicial del programa Nuestra Escuela, integrante del equipo de ciclo de alfabetización como derecho de la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical de ACMER, y coordinadora de Ateneos Didácticos del Programa Nacional de Formación Permanente. Por su parte, Selva Almada es una escritora entrerriana, nacida en Villa Elisa, que ha incursionado en la novela, el, el cuento y la poesía. Ha obtenido excelentes críticas con su obra El viento que arrasa, novela que fue además seleccionada como mejor libro del año en el momento de su publicación y que en el 2019 ganó el First Book Award de 2019 otorgado por el Festival Internacional del Libro de Edimburgo. Ha sido finalista del premio Rodolfo Walsh, con su obra de no ficción Chicas Muertas y finalista del premio Tigre Juan con su novela Ladrilleos. Su obra ha sido traducida al francés, inglés, italiano, portugués, alemán, holandés, sueco y turco. Este, bueno, muchas gracias Selva por, por dar, inaugur, eh, inaugurar este ciclo que para nosotros es fundamental e importante para mantener nuestra, nuestros canales de diálogo con la comunidad entrerriana y sobre todo con la comunidad educativa y bueno Claudia por, por ser nuestra nuestra anfitriona las la, la dejo gracias, conversar gracias Martín gracias, gracias. gracias. Hasta luego. hola sí, Selva bueno. qué gusto Hola, ¿cómo estás? qué tal qué, qué qué gusto muchas gracias por este por querer conversar con nosotros y este y acceder a esta a esta charla este, una de, porque es tan interesante tu obra, es tan interesante tu obra, eh, que hemos este, estado leyendo muchísimo, y una de las preguntas, viste que yo soy profesora y la carrera docente no me va a dejar nunca, viste, uno lo lleva así, ¿no? Este, y una de las, eh, de las preguntas que nos gustaría hacerte es, bueno, eh, que naciste y te criaste en Michelista, en el departamento Colón, en nuestra sí. provincia, y hay una gran reminiscencia de, de, de la vida de provincia, de la vida de tu pueblo en tu obra. Y, um, nos interesaría saber cómo fue tu formación literaria, tanto dentro de la escuela, y qué otras influencias tuviste durante tu formación ¿no? eh, escolar. Sí, yo, eh, bueno, hice la escuela primaria y la escuela secundaria ahí en Villeliza, eh, bueno, en, en escuelas estatales, en, en, en la educación pública, felizmente, ¿Sí? eh, y en la escuela primaria, que, que era la escuela 84, eh, mm -hmm. había una biblioteca de, de libros de literatura juvenil universal muy muy nutrida, muy importante. Y ahí es donde empecé a leer mis primeras novelas, mis primeros libros gordos. Escuela, <ríe> o sea, la, la biblioteca la, escolar. La, la, la biblioteca de la escuela. Eh, en, en mi casa, de todas maneras, nos compraban libros siempre. Eh, había como, como bueno, una, una, una cultura de que hubiera libros, había biblioteca. Pero la biblioteca de la escuela... Eh, en, bueno, ofrecía así cosas, de, no sé, bueno, to todas estas novelas que yo ya no sé si los, los chicos de ahora leen, creo que, que ya no, pero bueno, que en esa época leíamos eh, Emilio Salgari, Ajá. Luis Alcott, eh, eh, bueno, eh, este, bueno, y tantos autores, digamos, claro. que de, de, Berni, de, de, de, de. Ajá. las las colecciones Robin Hood sí. y la colección... hay referencia. Y... En niños, en, en, tu, en tu novela breve, Niños, hay referencia a esa, a esa y formación. Cuento, ¿eh? Sí, ahí yo cuento un poco de, de, esa, de, de esa biblioteca escolar a la que íbamos con dos amigas, eh, que medio la habíamos tomado <risa> a la biblioteca, pero la, iba, la habíamos invadido, íbamos nosotras todo el tiempo, y ahí empezamos a, a leer y a, y a pasarnos libros y a charlar entre nosotras tres, que éramos eh, bueno, las que leíamos del grado, eh, y, ahí, y ahí empezó como eso, como una, eh, un gusto por la lectura, eh, que más que un gusto era ya casi una obsesión, porque claro. era chica, y después, eh, una vez que fui un poco más grande, también estaba la Biblioteca Popular, Mitre, eh, que era la Biblioteca del Pueblo, así que ya ahí me asocié, me asocié a la biblioteca, y bueno, ahí ya podía sacar otro tipo de libros, pero... Pero la lectura sí fue fundamental en, en mi formación y en mi vida, te diría. Claro. Más que la escritura, porque a la escritura llegué muchísimo después. Me, me gustaba mucho leer y de repente no, no con la intención de ser escritora. Claro. Eso vino, eso vino te diría, ya más este, estando en la facultad. Claro. Eh, pero sí la lectura. La lectura. Vos sabés que, no sé si te acordás, Albert Camus, el escritor francés, eh, él, él dice en, el, en su discurso cuando recibe el premio Nobel agradece a un maestro, Monsieur Germain, por la influencia y porque lo estimuló en su, en su lectura y en su producción literaria Bueno, no sé si fue en su producción literaria pero sí en su lectura Que ¿eh? ese maestro para él fue eh, muy importante en su vida eh, y así como Camus ¿Tuviste algún docente o alguna docente que te haya impulsado el deseo por la lectura y posteriormente por la escritura? tanto, sí, digamos, en, en todos los niveles por los que vos anduviste sí, en, la, en la escolaridad. Todo, eh, en, la, en, la, en la formación más temprana, en la escuela primaria, tenía, eh, tuve una maestra que la tuve los últimos años, desde quinto a séptimo, eh, que era la señora Nelly, de Ferrer. Este, Mira qué lindo homenaje. Eh, bueno, sí, sí. Si por ahí ve, este, llega a ver este micro, le mando un, un beso muy grande, qué linda. Y, sí, muy, sí. muy grande. Y después una profesora también que tuve en la secundaria, que ella también era, ella era poeta, es poeta. ¿Profesora de literatura? Este, una profesora de literatura que se llama Malena Lerner. Mira. Eh, así que también le mando un beso, si se va a toparse con este, este, con este programa. Eh, bueno, esas dos me estimularon muchísimo, cuando tanto en la primaria como en la secundaria, eh, en la lectura, y también, como, o sea, yo evidentemente ya tenía alguna dote para escribir, claro. entonces también tenía el estímulo por el lado de la escritura, porque... Eh, bueno, no sé, por, porque me festejaban mucho las, la, los, los trabajos que, que, que escribía, las composiciones o las cosas, sí. eso. No, no y estas para... composiciones que vos escribías eran leídas en el aula, por ejemplo, ¿no te acordás? Claro, sí, sí. O sea, en general se leían los trabajos eh, que, que hacíamos, pero bueno, me acuerdo que, que ya había como una idea de que yo escribía bien, <risa> o escribía lindo, <risa> que tenés eh, y esas me... Claro y esas me estimulaban eh, me estimulaban Qué muchísimo bien. me gusta escuchar ¿no? eso sabes que, que me sí. gusta que me gusta mucho escuchar eso porque, porque creo que la escuela es una gran influencia en, la, en, la, en, en, este, en, en este oficio de escribir no en esta, totalmente eh, y, y, y fundamental en la lectura y en la lectura en la, en y, la, la, y en la, la, lectura. De la lectura porque yo creo que bueno después de escribir eh, vendrá o no pero, pero si no si no hay una pasión por la lectura, es, me parece que es más difícil que llegue la escritura, o, o digo, a veces me pasan los talleres, yo doy talleres de escritura hace muchos años, Ajá. y a veces me ha pasado que viene gente a, a, que quiere escribir, pero no le entonces siempre me, Mirá, me resulta para claro, parar. qué raro, ¿eh? Claro, un, un escritor, raro. una escritora, primero son lectores. Y Grandes lectores. Eso, para mí lo... lo me parece que, que la gran tarea de la escuela, o el gran desafío de la escuela, es, es formar lectores, y bueno, después vendrán aquellos que Totalmente. Que Porque además la lectura eh, después propicia, tal vez no para la escritura literaria, pero sí para una formación como persona, y para poder sí. acceder a otras, este, a, a otras profesiones, a estudiar, ¿Para? a seguir estudiando completamente sí, por eso también por eso me parece como fundamental eh, el, el de, que es un derecho o sea tener en, sí. tener en cuenta eh, la, la lectura como un derecho el derecho a la lectura bien y, y obviamente eso en la escuela en eso juega un, un papel fundamental claro. eh, y bueno y después eh, cuando después yo estuve estudié unos años comunicación social y ahí mi, mi, también mi gran maestro fue guillermo alfieri bueno, un periodista, Ajá. un periodista que murió hace un par de años. Y después, en la, en la, después empecé, hice el profesorado de literatura, y ahí me, me crucé, este, eh, por suerte, con, con dos mujeres que también me han estimulado muchísimo. Eh, Claudia Rosa, que también Mira, lamentablemente lo claro. hace unos años, pero bueno, fue una influencia tremenda para sí. mí, y fue una, eh, alguien que me ayudó a descubrir o que me hizo descubrir eh, una literatura entrerriana que estaba viva, que se estaba construyendo en ese momento, eh, conocer autores, bueno, eh, la verdad es que a Claudia le debo muchísimo, y después otra a quien le, le, nos cruzamos cada tanto y también le estoy muy agradecida es a Graciela Gianetti. Eh, que, que bueno, también ella leía, la, ella fomentaba mucho eh, a quienes escribíamos a escribir, porque había, éramos varios compañeros que escribíamos en el profesorado. ¿Te recibiste de profesora? Sí, sí, me recibí. Así que somos colegas. Somos colegas. <risas> la verdad es que casi no ejercí más que un par de años cuando me mudé de Paraná a Buenos Aires, pero, pero bueno, sí hice la carrera y tengo el tiempo. Mira qué bien, qué, qué, qué alegría. Eh, otra, otra pregunta que nos gustaría hacerte es este, que hay tantas referencias, pensamos, hay tantas referencias autobiográficas en tu obra. Entonces, como para los, para los escritores, eh, es importante escribir sobre su propia historia. Ahora bien, cómo hace el escritor después para salirse de su propia historia y crear la ficción. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese salto? Fue yo, ese en alto? realidad mi camino, o sea, lo primero que yo publiqué sí eh, es autobiográfico, la, bueno, esta novelita Niños, que vos nombraste sí. su rato, el libro de cuentos eh, Una chica de provincia. Pero en realidad, eh, antes de eso, había escrito mucho tiempo eh, ficción. O sea, no, no empecé por la autobiografía, sino por ah, la mirá. ficción. Eh, había, eh, cuando empecé a escribir, empecé a escribir ficción eh, sola, después, cuando me mudé a Buenos Aires, yo estuve en el taller de la ISECA sí. eh, bueno, durante muchos años, y los primeros años de taller con él, escribí solo ficción, y después recién apareció el autobiográfico, más ligado a un proyecto de poesía que yo tenía, que al final eh, nunca, nunca concreté, o que terminó convirtiéndose en un proyecto narrativo que es el libro Niños. Eso sea, primero era una serie de poemas sobre la infancia, y bueno, entonces ahí apareció la conexión con lo autobiográfico. Después, bueno, como proyecto poético no me terminaba de de cerrar y la verdad es que yo siempre había escrito narrativa entonces volví, <ríe> volví un a la narración a, la, a las fuentes y, y transformé esos poemas en, en estos relatos que en estos digamos capítulos que después conforman la, la novela eh, y ahí fue como esa etapa digamos niños despertó un poco el interés por escribir a partir de eh, determinados episodios de mi vida en la, en la provincia, de, ah. de, de, de mi vida en Entre Ríos, yo ya vivía en Buenos Aires cuando, cuando escribí tanto Niños como, como Una chica de provincia. Eh, así que bueno, primero estuvo la ficción, después la autobiografía Mira. y en un momento, después que terminé los cuentos de, de Una chica de provincia, dije, bueno, eh, nada, es hora como de, de volver a la ficción de salirme un poco de la literatura del show y, y bueno, y ahí apareció un relato que, que se llama Intemec, que es un relato sí, largo. Sí, es un relato largo, sí. Que, que bueno que un poco parte de algo autobiográfico, porque sí fue una compañía que trabajó en mi pueblo, sí, mi padre trabajó ahí, pero bueno, después todo lo demás... Todo lo demás sí. es ficción. Hay, hay algo que este, nos llamó mucho la atención, estoy hablando en plural porque hemos leído bastante, este, con el grupo de, de jóvenes que me acompañan, hemos leído tu obra. Y, este, y nos llamó mucho la atención el, eh, el mundo infantil, ¿no? Pero que ese, ese mundo infantil eh, es un mundo que está bastante lejos de ser la edad de oro, como decía José Martí, porque es un mundo que es un mundo independiente, es el mundo de los adultos, este, y donde también eh, está atravesada por la, por supuesto, por la crueldad, por, este, por la muerte. ¿Qué nos puedes decir sobre esa perspectiva? Sí, es que yo creo que, que de repente, eh, que a veces nos, nos eh, azucaramos mucho cuando hablamos claro. de la infancia, y en realidad, si, si cada una piensa en su infancia, más allá de que hayan sido infancias, eh, algunas más felices que otras seguramente, pero es una es, el, es la, la época del descubrimiento, eh, y del descubrimiento tanto de las cosas maravillosas que tiene el mundo y la vida como de las cosas más terribles, claro. o sea, las, de las primeras muertes que, por ejemplo, en el caso, <coughs> en mi caso, que, que me crié siempre con animales, o sea, en mi Ajá. caso siempre había animales, eh, bueno, el, como el primer duelo que, que, que atravesábamos cuando chicos era cuando se moría alguna de las mascotas, eh, y había, creo, en esa época también, estoy hablando de los años 70, 80, cuando yo era chica, eh, había, eh, no sé, menos, menos cuidado en cierto modo, eh, o estaba menos escindido de alguna manera el mundo de la infancia, del mundo de los adultos en cuanto a, a que, no sé, yo ahora veo, tengo... Eh, hermanos que tienen hijos y bueno como hay una un cuidado de qué temas se hablan y cuáles no un cuidado acerca Usa de la si literatura alguien, también no claro si alguien se murió no cómo sí. decir me parece que en esa época bueno no había tanta atención puesta Ajá. sobre los niños eh, y entonces bueno eh, como que de alguna manera de hoy de, de aunque sea de, de, de oído <ríe> tocábamos todo el tiempo en temas de los adultos sin tanto filtro. Sí, eh, está bien. Entonces, creo que bueno, que eso también hacía, o, o también una infancia como muy cercana a lo rural, más allá de que me crié en un pueblo, pero bueno, en mi casa había, qué sé yo, eh, gallinero, por ejemplo. Entonces, bueno, ver matar una gallina no era una cosa espeluznante para nosotros, eh, no sé, yo me acuerdo en el mismo patio donde estábamos de repente jugando con mis hermanos, mi mamá le estaba torciendo el, el, el pescuezo a una gallina, <risa> después íbamos a tener en la mesa. Claro. Entonces no había, viste, me parece tanto prurito acerca de esos temas, o alrededor de esos temas, y los chicos convivíamos con eso, y, con eso? y eso por ahí se ve, hay un el, el libro que editó la editorial Entre Ríos, que se llama, a ver, si lo, Los Inocentes, este, ahora, y sí. sí, tiene tiene está atravesado bueno, también, sí. Sí, sí sí está atravesado idea, eh, la idea un poco de, de, de esos relatos era que, que fuesen protagonizados por niños pero sí. por chicos digamos todos los personajes son, son, son chicos pero, pero bueno como enfrentándose a temas eh, un poco más eh, duros o, o de la vida claro que provocan dolor que afrontar como adultos claro sí que a veces provoca dolor <risa> eh, Alfredo Beirabé, que es un, si lo conoces más vale, que sí, es el, claro. el poeta de Gualeguay, este, que vivió y murió en el Chaco, afirmaba ah, pues, sí. lo siguiente: dice: El escritor es un sismógrafo que registra los pulsos y movimientos de la sociedad en su tiempo. A mí esa frase, que no me acuerdo dónde la leí, eh, a mí me, me parece fantástica, y siempre trato de ver eso en la obra de los, de los autores. ¿En qué temas de tu obra se ve reflejada esta afirmación? Eh, Perdón, lo de, de sismógrafo... Decía, es un sismógrafo que registra los pulsos y movimientos de la sociedad ah. de su tiempo. ¿Sí? Este, es decir, los escritores reflejan... Sí, sí, lo que, lo, lo que está sucediendo en su contexto, ¿no? Es bueno, el... yo creo que entre mis libros el que más es, directamente se, se, se refiere a eso es Chicas Muertas, que Chicas bueno, muertas. Es, es un libro sobre... Eh, femicidios y sobre femicidios que ocurrieron no, a, no en estos últimos años donde nos sé, empezamos a ocupar del el tema sino hace muchos años cuando todo eso pasaba completamente desapercibido bueno ya su cama Bueno, claro, en, en, el, en el libro de relatos <coughs> hay un un relato que fue un poco el germen de ese libro, claro. que se llama La muerta en su cama, sí. donde se cuenta uno de los casos así muy, muy escuetamente, porque es un relato breve, y este, pero bueno, sí, sí, sí está relacionado después con el libro, eh, con el libro Chicas muertas. Pero después yo creo que, eh, que entre líneas, eh, en otros cuentos o en otras novelas también se puede leer esto que vos decís. Sí. En, con, no sé, quizá porque mi, mi literatura está muy vinculada a lo real o, a, o a, al realismo, entonces claro. bueno, es, los temas eh, se terminan filtrando. Por supuesto, porque manera. no se puede escindir, o sea, un artista un escritor no puede sindir, no me parece, lo que le sucede. No, además de eso, claro, no, no, no, o sea, por lo menos a, eh, a mí no me interesa ser ajena a mi tiempo, a claro, las preocupaciones de, de, de mi tiempo y de, de la sociedad de mi tiempo. Sociedad tiempo. Y la verdad es que cuando una escribe, eh, Digo, más allá de que obviamente dejas de ser voz para ser un, un narrador, una narradora, o una voz, un personaje, eh, bueno, eso está atravesado de tu propia experiencia como persona y, y no se puede simplemente dejar de lado a la hora de escribir. Claro. Entonces, a, a veces más evidentemente y a veces más sutilmente, yo creo que, que esas preocupaciones que, que yo puedo tener en mi vida cotidiana eh, de alguna manera siempre terminan apareciendo las palabras. Claro. claro. Eh, tus libros han trascendido, se leen todo el país fuera de él, ¿no? Hay traducciones a varios idiomas, y pienso en el lecto propio de Entre Ríos, que nosotros los entrerrianos, y los que más o menos vivimos cercanos, podemos entenderlo. Y, eh, por ejemplo, cuando decís eh, manso bolazo, no me acuerdo cuál de los, de los cuentos, ahora, ¿Cómo se lee? ¿Te ha llegado información de cómo se lee ese registro o ese lecto fuera, digamos, en las traducciones, o fuera del país, o en otras regiones? ¿Tenés bueno, idea? En sí, en las traducciones, o sea, no tengo mucha idea de la recepción después del, del público, lector, excepto, bueno, eh, a veces comentarios que hacen en las redes y, ah. y demás, pero y eh, digo, bueno, no tengo un contacto tan directo con esos lectores, pero sí me, sí me pasa mientras se hace la traducción con el traductor, que es como el traductor o la traductora, que son los primeros lectores Ajá. de esa obra, y que además la tienen que llevar, <risas> trasladar a otra lengua. Tal cual. Eh, y en general tenemos bastante diálogo, ellos o sea, me preguntan mucho, bueno, yo más o menos qué quiere decir, va por acá, va por allá, y bueno, y está buenísimo que se dé ese contacto y ese diálogo, porque entiendo que hay cosas como, que son, esto que vos decís, ¿no? Como que son tan locales que, claro, que, de que no se sí. topan con esas expresiones. Hay mucho y... del relato oral, por ejemplo, cuando decís, no va que, ¿no? Esa, esa frase ¿sabes? tan entrerriada, sí. o sea, no va que pasó tal cosa, ¿no? Y este sí. que, que es, es muy presente, está muy presente el relato. Cuando aparecen esas cosas, siempre, bueno, los, hay como un ida y vuelta con, eh, con los traductores para, para aclarar todo ese tipo de dudas y que ellos bueno lo puedan este, de alguna manera trasladar a, a la lengua que, que sea. Bueno. Brevemente, ¿qué lecturas recomendarías eh, a los niños y adolescentes y a las docentes, que nos están, las docentes y los docentes que nos están viendo ahora? Brevemente, porque tengo que terminar. Bueno, yo, o sea, la verdad es que no tengo mucho contacto con, con eh, escritores o con literaturas infantiles, o sea, Ajá. con la LIG, porque no... Bueno, Pero de literatura no universal... Claro, pero sí, digo, yo me crié leyendo autores que de repente no, no escribían eh, para niños. Entonces yo creo que, que, que nada, que hay que estar abierto a lo que aparece. Me parece que García Márquez, por ejemplo, Ajá. los cuentos de García Márquez son, son una, una linda entrada. Los cuentos de Quiroga, ni hablar, los cuentos de Amor claro. de Obré, Amor de Quiroga, que a mí me encantan. Eh, bueno, muchos autores que de repente no... no Escribieron para chicos, pero que yo creo que con una, un acompañamiento, una guía de las maestras, eh, todo se puede leer y, y todo se puede leer. Con una con buena maestros. enseñanza de lectura. Y con un acompañamiento, claro. ¿no? para que de repente puedan preguntar a aquellos que no entienden, o que no les bueno. queda claro. Selva, tenemos que terminar, porque se nos termina el bueno. tiempo, a bueno, muchas gracias la, de la tecnología te agradecemos muchísimo, te agradecemos muchísimo este, esta posibilidad de conversar con vos, y, y también te agradecemos porque, eh, por, la, por tu participación en el portal Aprender, en el marco del Día del Libro, que has leído un cuento. Bueno, eh, ah, sí, eh, desde Rayan, sí, desde la Rayán. Sí, desde la Rayán, así que este, también estamos agradecidos por eso. Te mandamos bueno, un fuerte abrazo y ha sido un gustazo que hayas este, accedido a charlar gracias. con nosotros. Saludos para todos. Saludos, eso. gracias. <risa> Chao.